por el grupo Andalucía por sí, número de registro de entrada 930. Y su título es, eh, bueno, se dirige una queja al gobierno de la Junta de Andalucía por la utilización de la simbología andaluza inadecuada y están de respetar los símbolos que recogen nuestro estatuto y ley al efecto. Tiene la palabra el señor González. Sí, gracias, alcalde. Bueno, pues paso a, a leer la moción. Eh, los símbolos de Andalucía que fueron aprobados por el Parlamento andaluz y recogidos en el estatuto y ley aprobada por unanimidad en sus artículos 3 y 9, y que tanto costaron desde el padre de la patria andaluza, a infantes, hasta el maladeño García Caparro, y por ello deben ser respetados. Es por ello que cualquier modificación sobre los mismos es, es ilegal y además esos símbolos representan a una comunidad y valores que por eso, cuando se pretenden modificarlos sin amparo normativo alguno, dan la, la sensación de que se quiere alterar esos valores por otros que no representan las características y esencia del pueblo andaluz sino otros valores que obviamente que, que no son o son valores que quieren eh, ser alterados. ¿no? El gobierno de la Junta de Andalucía, con su presidente Juan Moreno Bonilla, ha lucido un escudo en el mes de mayo en, en plena, bueno, en el final del COVID, así como algún otro miembro de dicho gobierno que ha supuesto un cambio de simbología del escudo oficial. Y no es una cuestión baladí. Esto no es una cuestión baladí. Introduciendo una corona borbónica y una corona de laurel que lo, lo aleja de la imagen oficial que haga por Blas Infantes, aunque Blas Infantes lo que hizo fue recoger la, lo, la cultura que existía. Como andaluzes sientes, es decir, como andalucistas, no, no, no nos parece una ligereza, de, o nos parece, es una ligereza, una frivolidad inapropiada de un gobierno serio que debe no juzgar con la simbología de, de todo un pueblo. Aparte de que tal actuación entendemos que es ilegal y fuera de las competencias que tiene como tal el gobierno andaluz. ¿Alguien se puede imaginar, eh, ustedes mismos, señores del Gobierno, si el Gobierno de España, por su cuenta, alterara los símbolos nacionales de España? Por eso, el Gobierno de turno, con toda seguridad y con razón, pondrían el grito en el cielo porque no sería de recibo, como sucede en este caso. En un momento de pandemia, con la incertidumbre que estábamos atravesando, no puede aprovecharse esta coyuntura para introducir por la gatera una modificación de la simbología que representa a todo el pueblo andaluz, como si se tratara de algún tema maravilloso con lo que está cayendo. Es de suma importancia respetar la historia y simbología que tanto esfuerzo y sacrificio costó. No queremos que sea una tentación cesarista del presidente de Andalucía, de la Junta, ante este hecho, por lo que solicitamos al Pleno que se apruebe una recomendación y que se le dé traslado al gobierno de la Junta para que se deje de utilizar una simbología distinta a la que la ley era estatutariamente recogida y reconocida respecto a lo que ellos representan. Por tanto, lo que proponemos como Grupo Andalucía por sí es remitir una queja fundada al presidente de la Junta de Andalucía para que los sucesivos se abstengan de utilizar símbolos no acordes con los dictados por la ley orgánica del estatuto, dictándoles a respetar los símbolos andaluces, tal y como han sido votados y refrendados por el propio Parlamento. Bueno, quería poner una imagen, por si alguno de los coinos y coinas no sabe a, a qué nos estamos refiriendo. Nos referimos a en el escudo que lucía el señor presidente de la Junta de Andalucía, pues aportó una corona borbónica y una corona de laureles, que nada tiene que ver con lo que es el símbolo de, la, de Andalucía, que es Hércules y, y la, la, las columnas. Eh, tenemos que no es una, como decimos, no es una cuestión baladí, es una cuestión a respetar. Todo ello porque en la propia, en la propia ley aprobada por, la, por, el, por lo que son los parlamentarios andaluces, estamos hablando de la ley 382, en su artículo 3 establece que el escudo de Andalucía habla de figurar en los documentos, los impresos, los sellos y los membretes de uso oficial de la Junta de Andalucía. Es decir, el escudo del artículo 2, que es Hércules, y las la columnas, así como el lema de Andalucía por sí para España y la humanidad, es el que debe figurar en todo documento oficial. Y, de hecho, está sancionado el utilizar eso, esos membretes en, en documentos privados. Por todo ello, entendemos que para respetar para respetar la identidad del pueblo andaluz y no, y no perturbar esa identidad con coronas borbónicas y laureles, la se le remita, como decimos, o pues esa queja fundada fundada en el artículo 3 de, de la ley orgánica, de bueno, de la ley de, de, de la simbología de Andalucía, pues no sea acordes con el estatuto ni con dicha ley, instándolos a respetar esos símbolos como han sido votados y refrendados Nada más, gracias. Señor Macías. Sí, nuestro voto va a ser a favor. La verdad es que eh, ese juego de cambiar y añadir los laureles y la corona borbónica me parece de un rancio enorme eh, para estar en pleno siglo XXI. Pero claro, es la línea que desde hace tiempo vemos en muchos aspectos desde nuestra Junta de Andalucía. Lo que está claro es que el nuevo símbolo, aunque solo represente al presidente, como se ha dicho, se ha cambiado de forma unilateral y sin pasar por el Parlamento andaluz. Más que el cambio en sí, es el trasfondo también de ese cambio, esa necesidad que tiene mucha de la derecha de defender sus valores recalcitrantes de patria y monarquía. Los escudos, al fin y al cabo, representan valores, y el nuestro representa esa autonomía de Andalucía creada por Blas Infante. Adulterando ese escudo, en el fondo se adultera el mensaje. Dice que somos una mera región del Reino de España. Y no es libertad porque el señor presidente puede ponerse en la solapa de la chaqueta, en la pantalla del móvil, el escudo que él quiera. Pero en ningún caso puede suplantar un escudo institucional de Andalucía cuando está ejerciendo como representante del pueblo andaluz. Que se ha equivocado está claro y debería rectificar. De hecho, el propio defensor del pueblo ha dado la razón a la plataforma Andalucía Viva que presentó inicialmente la queja, señalando que la creación de un distintivo exclusivo de la presidencia debe de hacerse por los cauces normativos y procedimentales para su aprobación. Eh, en nuestro papel, darle ese tirón de oreja eh, que hoy viene en forma de moción, porque si esto hubiese pasado a nivel eh, del gobierno central, a las pocas horas tendríamos a miles de personas en las calles quejándonos. Entonces, nuestro voto va a ser a favor. Sí, señor Rojas. Bueno, pues en primer lugar, desde que gobierna el señor Juanma Moreno, eh, hicieron en primer lugar una modificación del logo que venía utilizando la Junta de Andalucía, básicamente el nuevo logo, la mayoría ya lo conocerá. básicamente una Este logo, solo el contrato de diseño costó 14.500 euros y después la, bueno, la primera remesa de cambio de cartelería, de campañas de pulsa y tal, ya ha costado... 185 mil euros pues este logo inicialmente durante las primeras ruedas de prensa se podía ver cómo era el que utilizaba el presidente de la junta de andalucía y parece que no contento pues con ese cambio de logo que, que ya ha costado pues pues más de 200.000 mil euros entre el diseño y el cambio de, de cartelería eh, después nos ha sorprendido utilizando ese escudo que eh, en absoluto bueno pues se eh, se acomoda o respeta aquello aprobado por el Parlamento Andaluz en el Estatuto de Autonomía. Por tanto, nosotros vemos oportuno esta, esta moción y esta, esta queja que lanza eh, Andalucía por sí y votaremos a favor de esta moción. Sí. Señor, ¿alguna intervención? Señor Pierce. Uh... Bien, muchas gracias. Yo me abstendré porque, por, por varias razones. No creo que al señor Juanma Moreno se le pueda acusar de no ser andaluz. Eh, es de nuestro pueblo vecino, eh, de la Grande, con lo cual yo creo que eh, tintarle de poco andaluz no es, no es justo. Punto número uno. Um, punto número dos. Que a lo mejor estaría de acuerdo con ustedes con todos mis compañeros de la oposición, de que no se han seguido el camino y de, y el correcto, que se podría haber hecho de otra manera, pero realmente mmm, yo siempre he tenido un problema con estos nacionalismos autóctonos y arcaicos que tenemos aquí en España. ¿Eh? España, no, yo me siento muy andaluz, pero también me siento muy español. Es decir, y todos estos argumentos que se usan, no por parte de los partidos nacionalistas de Andalucía, también en otras partes de, de, de España, pues es lo que nos ha traído a día de hoy miles y miles y miles de muertos gracias al COVID. ¿Y por qué digo esto? Porque gracias a todos estos argumentos eh, de Nacio, nosotros somos más, tenemos 17 sistemas sanitarios independientes e incompatibles entre sí. Con lo cual, yo siempre abogaría a más España y menos segregación. Que claro, esto es un tema que a lo mejor se nos va ahora el tema del símbolo. ¿Eh? Pero aún así, aún así no, has, no comparto en absoluto todos estos argumentos que nosotros, que somos nosotros, nosotros, somos España. Esa es, mía, esa es mi opinión personal. Pero por respeto a los compañeros me abstendré. Gracias. Bueno, eh, yo esta moción sinceramente nosotros yo creemos que, que se pasa un poco de, de frenada. Creo que, que nosotros nos pongamos ahora del ayuntamiento de Coín a reprender al presidente de la Junta de Andalucía por haber utilizado no, no un cambio de, del escudo en ningún momento por parte de la Junta de Andalucía y por parte del presidente se ha pretendido cambiar el escudo de la comunidad autónoma porque sería ilegal, evidentemente. No se puede cambiar el escudo porque me levanto por la mañana y ahora pongo un logo totalmente distinto. Simplemente si se, eh, se está haciendo una campaña de marketing para lavar la cara de la Junta de Andalucía, por un lado, digo por la famosa A de la Junta de Andalucía, y, por otro lado, se quería hacer algo eh, en conmemoración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Junta de Andalucía, la Comunidad Autónoma Andaluza, eh, bueno, que simbolizara pues, lo que simboliza ese, ese, ese logo. Pero no deja de ser un logo, o sea, en ningún momento se ha incumplido la ley y, de hecho, hay numerosos profesores eh, expertos eh, en, en constitucionalismo, en constitucional, experto en, a nivel constitucional que Dicen que claramente si es un logo cumple perfectamente la ley, evidentemente si sería un nuevo escudo lo incumpliría. En cualquier caso, independientemente de si la ha utilizado cuando lo tiene que utilizar, no lo ha utilizado cuando lo tiene que utilizar y demás, o era oportuno o no era oportuno, se ha explicado más o se ha explicado menos, yo creo que desde el Ayuntamiento de Coín por esto, que entiendo que se debería, se debería debatir en el Parlamento de Andalucía y que por esto el Ayuntamiento de Coín venga ahora a reprender al presidente de la Junta de Andalucía, me parece... Un exceso, no, lo siguiente. Si además sumamos algunas de las intervenciones que acabo de escuchar, pues me parece mmm, lo siguiente, ya me parece, pues no sé, no sé cómo, sinceramente, cómo, cómo calificarlo. Puedo entender, puedo entender eh, esta moción por parte, evidentemente, del grupo Andalucía por sí, pero, pero bueno, algunas de, la, de las palabras creo que, que no, que, que se han pasado un poquito de. De rosca. En cualquier caso, vuelvo a repetir que, que en ningún momento por parte de la Junta de Andalucía se ha querido sustituir al escudo, Como vuelvo a repetir, sería ilegal, y en todo momento lo que se ha pretendido es buscar un logo eh, conmemorativo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que bueno, si no ha gustado a alguien, pues, pues, pues mal, pero que evidentemente no se ha intentado ni muchísimo menos ofender, ni insultar, ni y me, mucho menos saltarse la ley que, que, bueno, que, como bien decía el señor González, marca el Estatuto de, de Autonomía. Señor González. Sí, bueno, voy a ir contestando por orden a las intervenciones, sobre todo de, de los que, de, del señor Piz y, y del señor alcalde. El señor Piz le tengo que decir con todo, con todo el respeto que de sus manifestaciones me, me queda bastante claro de que no tiene ni idea de, de cultura andaluza ni de cultura andalucista, ni de lo que es el nacionalismo andaluz. De hecho, si sí, es que si usted lee el, lo que es el, las palabras que vienen en el propio escudo, Andalucía por sí, España y la humanidad. Es decir, que somos, que somos España es evidente, señor pi El nacionalismo andaluz no es un nacionalismo excluyente, ya se lo he explicado 20.000 millones de veces. El nacionalismo andaluz es un nacionalismo universal. Y yo le pediría, si lo tiene por bien que se le diera alguna obra de Blas Infantes para, para saber de qué nacionalismo estamos hablando. Y que, y que diga que este nacionalismo ha generado más problemas con el COVID es que me ofende personalmente como, como COVID, no como andaluz. Que diga que, que, que la comunidad andaluza tener una comunidad andaluza supone, ha supuesto problemas con el sistema sanitario y con el COVID me ofende. Me ofende porque... Eh, gracias, gracias, afortunadamente, y gracias a todas aquellas personas, mujeres y hombres que lucharon por tener nuestra autonomía, podemos tomar nuestras decisiones, podemos tener nuestra autonomía y tenemos incluso una ley de la autonomía de Andalucía. Si usted me diga que siendo comunidad andaluza tenemos muchos problemas sanitarios por ese concepto, pues creo que no, que no, que no entiende la visión de lo que es la autonomía y, y creo que a ese respecto… Debería, debería mirárselo. Respecto a lo que ha dicho el señor alcalde de que no hemos pasado de frenada, diciendo, instando una queja, una simple queja a, a la presidencia de la Junta de Andalucía para que no utilice escudos donde la ley lo prohíbe, porque, repito, la ley del, de los símbolos de Andalucía establece en su artículo 3 que en, lo, en, la, en los actos oficiales, y eso fue un acto oficial, en los membretes de uso de la Junta de Andalucía tiene que figurar el escudo tal como se ha pu puesto legalmente, se ha dictado legalmente y nos dimos todo y todo. Por tanto, todo lo que sea alteración de los símbolos es alterar el mensaje de, de, de Andalucía, es, es, es difuminar nuestra identidad como pueblo y pretender hacer a Andalucía con esa corona borbónica, pues, quiero decir. Desde mi interpretación, con todo el respeto, pretender que Andalucía sea un lacayo de España, porque esa corona borbónica pretende muchas cosas que, que ellos sabrán para qué lo han hecho. Entendemos que no es un acto baladí, no es una cuestión nimia, no es una cuestión sin importancia, porque como digo, era un acto oficial donde los símbolos tienen un significado muy importante, muy importante y viene establecido legalmente. Si usted quiere cambiar, el escudo de Andalucía o hágalo por la vía legal que va a contar toda la oposición de todo el pueblo andaluz. Por tanto, eso que nos representa no puede ser cambiado por, por motivos de marketing, como ha dicho el señor alcalde. Ya terminando, tiempo, por favor, por eso, señor González. Sí, ya termino. Nosotros, evidentemente, como pueblo en defensa, tendrían que serlo todos los pueblos de Andalucía, esa defensa a nuestro escudo, porque es nuestro y de todo, y no puede ser alterado por motivos de marketing. Señor Rojas Sí, bueno, un poco por apuntar lo que se ha manifestado eh, bueno, dice que hay catedráticos que han dicho que no es ilegal hay, también hay otros muchos catedráticos de derecho constitucional que han dicho que, bueno, pues que es roza lo que dice evidentemente el Estatuto de Autonomía pero más allá de si es legal o no eh, estamos hablando del representante institucional de la Junta de Andalucía y lo lógico es que se utilicen el símbolo institucional. U, más aún cuando hablamos de un escudo, un escudo es plena, plena simbología, o sea, un escudo le añadimos eh, otros otro elementos gráficos, evidentemente está cambiando completamente el símbolo o la, o la interpretación que se hace de ese escudo y, eh, por tanto, no tiene que ver nada con la, con la autonomía. A mí era de ejemplo, bueno, pues como si a mí no me gustase la corona que lleva, eh, la corona popular que lleva el escudo de Coín, ese, ese cachito que tiene encima y le, y le colocara la corona, la corona real. Evidentemente eh, estaría todo fuera de su interpretación y de su simbología. Y por ello yo creo que es importante respetar. Eh, los escudos tal como, tal como, tal como están configurados y como están aprobados, ya que ellos llevan más allá del simple uso o la simple, la simple escena gráfica, llevan atrás una simbología que no podemos cambiar de cualquier, de cualquier forma, de cualquier manera o de libre albedrío. Señora Macías. Sí, yo puedo empezar también un poco a lo que se ha dicho yo soy andaluza y española y con mucho orgullo, pero siempre defenderé eh, la autonomía de nuestra comunidad y su independencia, eh, porque nuestras necesidades como comunidad no van a ser las mismas que, por ejemplo, la de Cantabria, y por eso yo creo que debemos autogestionarnos. Echar la culpa de los muertos por COVID a la existencia de las autonomías, la verdad es que me parece de una falta de competencia por su parte, señor Fid, porque creo que no tiene nada de relación lo uno con lo otro. No creo que deba usar los muertos para defender su ideología. Pero, en definitiva, esto es la doble vara al medir las actuaciones de los distintos partidos políticos, ya que algo parecido lo hace eh, Unidas Podemos, por ejemplo, y nos faltaría tiempo para reprender y, además, sin ningún reparo a dicho partido. Pero, claro, cuando el fallo es de nuestro propio, pues entiendo que cuesta un poquito más. Señor Pirce. Sí, señor sí, sí, perdón. Uh, muchas gracias. Bueno, sabía que me iba a llegar este evolución de, de crítica, señora González y señora Matías. A ver, como yo no quise ni a ofender ni a, obviamente menospreciar a nadie, ni la andaluz, ni al español. Pero por alusiones, y le voy a decir una cosa, yo estoy a favor de las autonomías, pero no estoy a favor de unas autonomías mal gestionadas. Y señor Macías, usted viene del, del sector médico. Una de las grandes culpas, y eso es lógica, de que en España seamos el país con más muertos es porque tenemos tantas autonomías mal gestionadas con duplicidades y en el nivel sanitario los sistemas sanitarios incompatibles entre sí. Eso lo saben ustedes. Y eso es porque cada uno tira para arriba. Es decir, las autonomías, claro que sí, tienen todo el sentido del mundo, pero no con las duplicidades. Y con las malas gestiones que se está haciendo aquí en España. Bien, eso es el tema de las autonomías. ¿vale? Uh, bien, y ya le dije. Y, y, y otra cosa que me gustaría añadir. Yo soy concejal para Coín. Yo soy concejal para Coín. Y no para Andalucía en este caso. Aunque me siento Andalucía español, soy concejal para Coín. Uh, yo realmente. Y nosotros necesitamos a la Junta de Andalucía reprender ahora al. al Presidente de la Junta de Andalucía, por este tema, mire, no me parece lo más adecuado. Pero por respeto al que le tengo, señor al señor González, yo, se lo, yo, yo me voy a abstener. No se lo voy a votar en contra, aunque emocionalmente me tira más en que tirar en contra. Pero me voy a abstener por respeto a usted y el cariño que le tengo. Muchas gracias, señor Piz. Bueno, yo vuelvo a repetir, y por eso nuestro posicionamiento va a ser en contra, que en ningún momento. Eh, la intención de la Junta de Andalucía ha sido utilizar un nuevo escudo, que vuelvo a repetir que sería ilegal. Lo que se ha hecho ha sido pues, crear un logo eh, para poderlo poner en un pin para conmemorar el 40 aniversario del de Estatuto de Autonomía. Pero en ningún momento, y se ha utilizado en documentos oficiales, ni en membrete, ni en nada, porque esto evidentemente... Eh, conllevaría pues, que no sería legal. Por eso digo que la Junta de Andalucía no ha intentado ofender a nadie, sino pues, cambiar, igual que ha cambiado esa A, que hay que cambiar la imagen. Es que hay que cambiar la imagen también de la Junta de Andalucía. Yo no la hago por este, por, este, por este logo, lo hago por ejemplo por esa A, que el señor Rojas hablaba que había costado 15.000 euros. Bueno, cambiarle el nombre al Carlos A ya costó bastante más, pero ya le digo a usted. Claro, es que hay que cambiar la imagen a la Junta de Andalucía, porque es que esta mañana otra vez nos despertamos y nos enteramos que un miembro de la Junta se había gastado 35.000 euros en prostitutas. Mañana salimos y, nos, y se habían gastado tantos mil euros en cocaína. Y la imagen de la Junta de Andalucía había sido muy negra, muy negra, no verde. Muy negra, muy negra, muy negra. Y había que cambiar logo, y hay que cambiar muchísimas cosas, y hay que cambiar mucho. ¿Y utilizar los muertos para hacer política? Pues la verdad que a mí no me gustaría entrar en este tema, como se les ha acusado al señor Pips, pero si alguien utiliza a los muertos para hacer política, es el gobierno central. Si alguien utiliza a los muertos para hacer política, es el gobierno central. Que entre todas las cosas están mintiendo en casi 20.000 muertos menos de los que hasta la OMS ya le da eh, el visto bueno. Eh, vamos a ver, es que yo sinceramente no quiero entrar en guerras porque me parece un tema muy desagradable para, para entrar en guerras políticas. Pero sinceramente, ponernos a reprobar, me puedo poner a reprobar al presidente del gobierno, al señor Pablo Iglesias también con miles de cosas que han hecho durante este COVID. Después de espaldas a la ciudadanía, utilizando un decreto de estado de alarma en el que estábamos todos confinados. Y ustedes no verán que hemos traído aquí una moción para reprobar al Gobierno Central. Por falsear a las víctimas, también del COVID, lo podíamos haber traído. Por utilizar el decreto de estado de alarma para meter al señor Pablo Iglesias en el CNI a escondida. Acercamiento de presos de puedo oh, Puedo sumar muchísimos más. Puedo sumar muchísimos más datos pero creo que no es el momento y creo que no es oportuno ponernos a, a, a reprender ahora a un presidente de la que le ha hecho fenomenal, que ha gestionado una, una crisis fenomenal y que aparte, como dice el señor Pitt tenemos unas magníficas relaciones y gracias a eso están llegando miles de euros para el arreglo de caminos rurales, miles de euros para poder arreglar el Hospital de la Guerrilla de la Iglesia de San Andrés y otros muchos proyectos que están llegando y que van a llegar a coger. Por lo tanto, creo que no es oportuno y que si queremos hacer política entramos todos. Pero creo que al final vamos a seguir perdiendo. Señor González, para cerrar. Sí, gracias, alcalde. Bueno, eh, la verdad es que el, el debate que estamos viviendo en cuanto a, a la simbología andaluza y la cuestión de sanidad no tiene desperdicio. Ojalá los coinos, que sé que sí, estén tomando buena nota de, de, la, de las declaraciones de cada uno de los portavoces. Y es que mmm, se, quedáis, se quedan ustedes, perdón por tutear, se quedan ustedes retratados, retratados en cuanto a, al cierre de fila partidista que estáis haciendo de, de, de partidista y de tenor y de tintes derech, derechistas absolutos. En el sentido de que si fuera otro partido el que frivolizara, frivolizar, porque lo que se ha hecho ha sido frivolizar, y señor alcalde, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, no estoy de acuerdo porque el logo se utilizó en el atril del señor presidente cuando estaba dando un discurso institucional. O sea, con más peso aún. Y lo que se pretende no es una pasada de frenada respecto a lo que se pretende, es simple y llanamente, poner una queja, y que no se le ocurra al señor presidente ni a otros portavoces utilizar símbolos andaluces que no son los que son. Respecto a lo que ha dicho el señor PIR, y voy a ir terminando, porque voy a ser breve, porque yo creo que ha quedado bien, claro nuestro posicionamiento posicionamiento que, por cierto, cuando se presenta nuestra moción el 17 de, de este mes aparece una noticia, como se ha referido adelante Coín en su exposición del defensor del pueblo andaluz diciendo que lo que ha hecho el presidente Junta de Andalucía no es conforme a la ley de la simbología de andalucía ni al estatuto, es decir, lo dice el defensor del pueblo andaluz y no se puede banalizar ni alterar los símbolos que tanto Tanta historia y tanto peso, tanta cultura tienen detrás de ahí. Por tanto, simplemente, señor PIR, cuando dice que, que, yo, que él es concejal de Coín, señor PIR, yo también le tengo cariño, yo también soy concejal de Coín, pero, pero usted le pide a la Junta de Andalucía ¿qué Causa y usted mismo está diciendo que el problema del COVID ha sido la gestión de las comunidades autónomas. ¿Mete también Andalucía, donde usted gobierna con el Partido Popular, mete también la mala gestión ahí? Es decir, por supuesto que nosotros formamos parte de Andalucía, Andalucía forma parte de otra cosa más grande llamada España. Por tanto, tendremos que reclamar el respeto tanto a la, a la, al Gobierno municipal, al Gobierno de la Junta y al Gobierno del Estado. Gracias por el apoyo a los grupos que, que van a apoyar esta moción y, sí que lo digo, no me, no me resisto a decir que se respeten los símbolos tanto de Andalucía como de, de España y como de COVID. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, pasamos a la votación de esta moción. Señor Pirt. Abstención. Señor González. A favor. Señora Macías. A favor. Señora Guzmán. A favor. Señor Jiménez. A favor. Señor Guzmán. A favor. Señora Jiménez. A favor. Señor Méndez. A favor. Señora González. A favor. Señor Rojas. A favor. Por nuestra parte, yo voto en contra. Señora Luque. En contra. Señor Ortega. En contra. Señora Santos. En contra. Señor González. En contra. Señora López. En contra. Señor Vázquez. En contra. Señor Jiménez. En contra. Señor Lucena. En contra. Señora González. En contra. ¿Señora Sedeño? En contra. Pues eh, adelante Coim, Partido Socialista y, y Andalucía por sí a favor, abstenciones del Grupo Ciudadano y en contra del Partido Popular. Por lo tanto, decae la moción. Pasamos a la siguiente moción con número de registro de entrada 937 y su título Parque Fluvial Río de la Villa. Tiene la palabra, en este caso, el portavoz del Grupo Socialista que es... ¿Quién va a ser el portavoz en, este, en esta moción? Yo, yo, voy a ser yo. Ah, señor Rojas, no lo veía. Paso a la lectura de la misma. El río de la Villa de Coín, a su paso por la zona baja del casco urbano, es uno de los espacios naturales más cercanos al centro del municipio y con una adecuada actuación se podría convertir en un pulmón verde y zona de esparcimiento vital para el núcleo urbano. Desde el Grupo Municipal Socialista pensamos que esta área, degradada durante mucho tiempo, debía recuperar sus valores naturales y convertirse en una zona verde tan necesaria para la localidad y, por ello, constituía uno de los proyectos que englobaba nuestro programa electoral de las elecciones municipales de 2019. Por parte del equipo de gobierno del Partido Popular, se emite noticia en Canal Coín el 11 de junio de 2019, hace un año, en la que se anuncia que el Ayuntamiento está creando nuevas zonas verdes en Coín entre ellas un espacio de recreo en el Río de la Villa, tras el Colegio Carazones y Calle Zarquía. Y que el consistorio habilitaría un parque de uso público que contaría con vallados para la seguridad de los menores, merendero y mobiliario adecuado al lugar, incluso se habilitaría una zona de baño. Un año después, nada de ello se ha hecho realidad, es más, los vecinos y vecinas de los edificios próximos se vienen quejando de la falta de vigilancia, seguridad, higiene, limpieza y de las condiciones del lugar, por lo que entendemos que es necesario dar solución a los problemas vecinales que este espacio está ocasionando y convertirlo en una zona verde de disparcimiento para el municipio. Y por ello, el Grupo Municipal Socialista propone que se proceda al acondicionamiento de la ribera y zonas aledañas del, al río de la Villa como parque fluvial, implantando el equipamiento necesario, vallado, iluminación, merendero, zona infantil, área biosaludable o deportiva, con acotamiento de los accesos y establecimiento de horarios de apertura y cierre para el mejor control y mantenimiento del lugar, así como para la seguridad y tranquilidad de vecinos y vecinas colindantes. Bueno, pues el sentir de esta moción es la queja reiterada de los vecinos, bueno, pues aquella de la calle Asarquía fundamentalmente, de Río Bajo, de toda aquella zona del municipio que como bien ...como bien sabe como bien se han tratado en diversos plenos... Eh, ...hicieron recogidas de firmas... Eh, ...han hecho numerosas quejas en el ayuntamiento de Coim... ...y eh, a pesar de que bueno, el principal problema... ...que era el de las aguas, el de las aguas sucias que, que vertían allí... ...pues se ha subsanado... ...la segunda parte que es la de eh, habilitar aquello... ...como un, una zona verde de primer orden cercana al municipio... ...que por su lugar la verdad es que sería, sería eh, ideal para el casco histórico de, de, de Coim, pues vemos que pasa el tiempo y se sigue sin implantar. De hecho, ya como dice la moción, en junio de 2019, hace ahora un año, pues se dijo que ya de manera inminente se iba a implantar esa zona verde y de nuevo pasa un año y nos encontramos con que la situación de aquello... Sigue siendo la misma y mientras tanto los vecinos y vecinas se quejan eh, de, por parte de nuestro grupo, como he recibido numerosas quejas de los vecinos, pues del uso que se hace de aquella zona al estar abierta y con falta de iluminación, se hace un uso pues de, que la verdad no es el idóneo. Para un, para un parque, para una zona abierta al municipio máximo con la cercanía a viviendas como aquel lugar. Y por ello queremos pedir que sin más demora se comience a actuar en aquella zona y se comience a desventar, implantar esa, esa zona verde. Además de que de alguna manera se vaya adaptando y, eh, bueno, pues se vaya acotando también las entradas para evitar, bueno, pues el uso inadecuado y también el vandalismo cuando aquello se acondicione y eh, tenga todo el mobiliario y todas las instalaciones oportunas. Nada más. ¿Alguna intervención por parte de algún grupo? Señor Pirce. Sí, no podría estar más de acuerdo con, con esta moción. Efectivamente, el río puede ser un, un espacio de, de, de mejora de calidad de vida, tanto para la ciudadanía como para nuestros visitantes. De hecho, mmm, bueno, yo he traído unas fotos eh, para que iba a lanzarlas en el espacio de ruegos y preguntas. Uh, pero bueno, aprovecho esta moción y las hago aquí. Uh, a mí ya hay muchos vecinos también, uh, que al lado del, en, el, en el terreno al lado del, del Colegio Carazoni, Uh, que está totalmente uh, valdío, digamos ahí incluso se, se tira un, un, un se tiraría un cigarrillo algo así y eso se pone a arder, es decir, eso está al lado del río ¿eh? y esto yo las fotos las tengo aquí pero no puedo no puedo compartirlas porque se ve que han desactivado la el, la función de zoom de compartir en pantalla si no se las mostraría pero yo creo que ustedes son saben a qué zona me refiero a qué terreno me refiero ¿eh? Y eso, eso, aparte de ser peligroso, está feo y está descuidado. Con lo cual, totalmente de acuerdo con la moción presentada por el Partido Socialista, el DIO hay que, hay que mejorarlo. Obviamente también depende de, de, de la conclusión eh, ya de, del tema de las aguas fecales y el entubamiento de las aguas negras de Coín para llevarla a la depuradora. Pero también vamos a empezar, a, antes de esto, vamos a por lo menos mantener lo que tenemos y no dejarlos que se pierdan que se pierda y la maleza crezca sin control. Es decir, y luego el segundo paso, y totalmente de acuerdo, el acentuarlo y, y, y el, el poder disfrutar de este área. Con lo cual, nuestro voto va a ser a favor. Gracias. Señor sí, González. Sí, bueno, vaya por delante que nuestro voto va a ser, evidentemente, a favor de esta, de esta moción. Nosotros trajimos, hemos traído tres veces tres veces el mismo ruego de, del tema de los vertidos en, en el río de la Villa, que se han corregido poco a poco. Ha tardado mucho tiempo, según los vecinos, y esas quejas están de 2.000 firmas, creo recordar, de los vecinos pidiendo en arreglo. Y, bueno, poco a poco se están arreglando eh, la cuestión. Nosotros estamos de acuerdo con, con esto que se plantea, pero nos, nos asalta una duda, una duda que, debería, que, que debe ser resuelta quizás por los técnicos más que por, por los políticos, en el sentido de de si se habilita esta zona, que se haga con las garantías de olores y salubridad, evidentemente. Es decir, estamos totalmente de acuerdo en que esta zona se habilite, pero que, que, no, que no sea un impacto en cuanto a olores y a, y a salubridad. Y evidentemente esta zona vendría quizás a enlazar con el parque fluvial que se, que se, que se dijo a, a, a bombo y platillo y que todavía no se, ha, no se ha puesto en marcha. Por tanto, nuestro voto va a ser a favor. Señora Guzmán. Sí, efectivamente, la noticia a la que hace referencia la moción de junio de 2019, además de recordar el proyecto del parque lineal de 55.000 metros cuadrados, se anunciaba que el ayuntamiento estaba creando un espacio de recreo, este al que hace referencia detrás del Carazoni. Se veían las máquinas trabajando ya en esa noticia y explicaba el alcalde que en primer lugar se llevaría a cabo la cometida de tuberías necesarias para la conducción. ...de las aguas residuales a la estación depurador, depuradora que se decía en aquel momento que entraría en servicio próximamente. Entendemos que al menos este intubado sí está, sí está terminado, aunque parece que para la estación depuradora vamos a tener que esperar un poquito más. A nosotros sí nos gustaba la idea de que de lo que se proyectaba y lo que se explicó en esa noticia, que eran vallados de protección, merenderos, baños y creemos que lo que hay que pedir es que se lleven a cabo efectivamente pues, ese proyecto anunciado. imagino que la moción es eso, simplemente un proyecto que se ha anunciado, que está empezado, que se lleve a cabo y que se termine. Nosotros sí querríamos proponerle al, al Partido Socialista lo de eliminar, no el acotamiento, pero sí horarios de apertura y cierre. No, no, no nos convence mucho en principio que ese parque, una vez terminado, esté cerrado porque no nos convence cerrar los espacios públicos, a no ser que se tuviese que reconocer por parte del equipo de gobierno que no se puede controlar aquello, igual que cualquier otro parque o que no tenemos los medios para controlarlo. En principio, les le vamos a proponer que retire lo, lo, de que sea, lo, lo de que sea cerrado y totalmente a favor con todo el resto. Muy bien, bueno, yo sinceramente cuando leí la moción, pues le empecé a darle vueltas porque sinceramente no entiendo esta moción a qué viene, sinceramente no entiendo a qué viene. Porque precisamente esta es la misma moción reconoce, bueno, es curioso, el 11 de junio ya han pasado las elecciones. Eso significa que incluso después de las elecciones seguimos trabajando y seguimos mejorando COIN y que no todas las noticias que da el equipo de gobierno son partidistas ni están politizadas. ¿no? El equipo de gobierno gobierna y tiene que hacer muchas cosas antes y después de las elecciones. Y viene aquí diciendo la moción que efectivamente eh, el equipo de gobierno ha anunciado eh, y que está haciendo, pero que quiere que se haga. Pero a la vez dice que no se ha hecho nada, porque la, en la intervención se entiende que el equipo de gobierno no ha hecho nada. Y sinceramente es que no sé cómo cogerla. Me habla de quejas de los vecinos y de firma de algo que ya se ha solucionado. Yo creo que ustedes, que ustedes no han ido por allí en mucho tiempo. Es más, yo creo que que alguno de los portavoces que hablan en esta moción, yo creo que no sabe ni dónde está. Creo que no sabe ni dónde está. Porque el cambio sustancial que ha tenido aquella ubicación en los últimos años no la han conocido ustedes. Y estoy seguro que, ni, que alguno de ustedes ni siquiera sabe dónde está. Aquella parte de la tubería, después de esta, de esta noticia, por supuesto, y como bien se decía en la noticia, se iba a instalar la tubería de saneamiento, se iba a quitar el vertido de aguas residuales que ya no existe allí, que esa era la preocupación de los vecinos esa es la preocupación de los vecinos, por lo tanto, es muy curioso que se le quejen a ustedes, pero al equipo que no se le queja, a todo lo contrario, vienen a darnos las gracias, porque después de 15 años le hemos solucionado el problema que tenían, porque es curioso que nosotros no hemos hecho nada, si el Partido Popular no ha hecho absolutamente nada, sería el Partido Socialista el que le quitó las ratas que había allí, el que le quitaba mosquitos como gatos que había allí, se ve que fue el Partido Socialista el que le quitó también el agua residual, las cañas que había allí, por allí no se podía pasear. Se ve que fue el Partido Socialista, como el Partido Popular no ha hecho absolutamente nada, pues se ve que lo hizo el Partido Socialista. Pero, claro, si usted va allí, se encontrará que hay un paseo perfectamente acondicionado, verá usted que no hay ningún vertido de aguas residuales, verá usted que se han hecho una limpieza de los eucaliptos que hay allí, de los árboles que hay allí, ha habido una limpieza de cañas, y falta simplemente meter una máquina para... Eh, agrandar el Pozancón porque queremos que la gente se pueda bañar allí. ¿Cuáles han sido los motivos del retraso? Primero, que la tubería de saneamiento hemos tardado una serie de meses en instalarla, vuelvo a repetir, ya está finalizada. Y después otro lo de los motivos, porque ya tenemos los merenderos de hace ya hace una semana en semana, la nave de los servicios operativos. Lo tenemos. Pero no lo hemos instalado porque ustedes habrán escuchado en el proyecto <coughs> perdón, de, de la vivienda de que hay que modificar el muro escollera que va en esa zona. ...y va a afectar al acceso a esa zona... ...puesto que al final necesita un pasillo... ...tenemos que hacer ese muro escollera... ...y por eso es por lo que no se han puesto los merenderos... ...porque vamos a poner los merenderos... ...y si no pasa nada en cuestión de pocas semanas... o ...algunos meses vamos a tener que quitarlos... ...porque se van a destrozar por ese muro escollera... ...y es el único motivo por el que no se han instalado... ...esas vallas ya y esos merenderos... ...pero aquellos se encuentran en perfecto estado... ...y se ha hecho el 80% de lo que había que hacer... ...a la espera del montaje de ese muro escollero... ...que tiene que hacer la promotora... ...entonces sinceramente me parece, mmm, no sé, que es que no termino de entender, no termino de entender el motivo, porque por un lado dice que no hemos hecho nada y por otro lado reconoce que el proyecto del Partido Popular era necesario y que se está haciendo. Evidentemente, nuestro voto va a ser totalmente en contra, puesto que es algo que se está haciendo, que está al 80% de ejecución y lo que no puede pretender el Partido Socialista que ahora parezca que gracias a la moción que presenta que se está haciendo algo allí, cuando hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y que hemos eliminado el 80% de los problemas que tenían los vecinos. No, los, teníamos el 100% de los problemas que tenían los vecinos y que vamos a mejorar la zona que había allí para un parque de recreo y de quemamiento para todos los ciudadanos de Coín. Señor Oja. Bueno, en primer lugar, eso de que nosotros no hemos estado por allí, metes usted en Canal Coí, la última vez que estuvimos fue el pasado lunes. Eh, yo, las visitas que ya son han sido bastante bastante frecuentes. Ni en ninguna parte de la moción se dice que no ha hecho nada. Lo que se dice en la moción es que lo que usted anunció el 11 de julio es decir, esos vallados, esos merenderos, ese mobiliario a día de hoy no está instalado y por tanto lo que pedimos es que se haga, no pedimos, no, no, en ningún momento decimos que no se haya hecho absolutamente nada en el lugar. Dice ustedes que después de la lección y que se nota que está trabajando, más bien que trabajando lo que se nota es que anuncian porque ustedes son expertos en anunciar, anunciar, anunciar, pero como vemos un año después todavía ni el vallado, ni el merendero, ni nada de ello está allí instalado. Eh, allí existe el camino, el camino por cierto que precisamente por el paso del tiempo de nuevo las cañas están brotando, de nuevo el camino eh, tiene, tiene maleza y eh, por tanto mmm, no se ofenda, es decir, eh, si usted no sabe lo que pide la moción, se lo explico yo muy fácil, lo que él pide la moción es que usted cumpla con aquello que dijo hace un año, que dijo que de manera inminente aquello eh, se iba a instalar allí y que eh, los vecinos de coín iban a disfrutar de una zona verde, incluso de esa zona de baño. Ha pasado un año y esa zona no está. Es simplemente esa la queja y es simplemente eso lo que queremos trasladar. a que aquello que se anuncia, se haga. Ahora parece que el problema es la escollera. Mire usted, el mismo problema de la escollera había hace un año. Cuando aquello se anunció, la escollera se sentaba exactamente igual que ahora. Y se unas una escollera prácticamente de que yo tengo pañales. Por tanto, ahora, a estas alturas, no me vale la excusa de la escollera. Y esto es simplemente un reflejo de eh, otras muchas eh, eh, proyectos del Partido Popular, como por ejemplo ese parque lineal, que también en esa moción se decía que se estaba desbrozando, que ya se estaba desbrozando y se estaba trabajando eh, sin, sin descanso en ese, en ese proyecto. Bueno, otro día tendremos que traer otra moción a ver dónde eh, está el parque lineal. Por tanto, mmm, simplemente y llanamente lo que pide esta moción es que se cumpla aquello que se ha prometido. Y sí, existen eh, problemas técnicos que podemos entender, que podemos entender esas colleras, pues que no se diga abiertamente en Canal coin que eso va a ser una realidad próxima y que después nos encontremos con que de nuevo pasa el tiempo y eso no se ejecuta, al igual que, por ejemplo, hemos hablado de lo de las viviendas de protección oficial, que se dijera en mayo, se abriera en mayo ese, esa, ese esa, la apertura de, de, de que la gente, 600 personas se inscribieran, se dijera que en diciembre las viviendas se iban a estar construyendo y a día de hoy ahora nos encontramos que tiene que venir un convenio para modificarlo porque, eh, bueno, desde primera hora no se explicaron las cosas como se debía. Por tanto, mmm, no se ofenda, pero lo que pedimos simplemente es que se cumpla aquello que se dice. Señora Guzmán. Sí, mi intervención, aunque no pensaba intervenir más, iba un poquito en ese mismo sentido. Yo precisamente he dicho, yo creo que lo que está pidiendo la moción es que se termine ese, ese proyecto. Yo creo que está usted especialmente sensible, señor alcalde, y, y se le ha olvidado el tiempo que estuvo en la oposición. Yo creo que más de uno cuando pasa al otro lado se le olvida. Y se le ha olvidado para qué está la oposición, que es para controlar, para hacer, entre otras cosas, proponer y hacer control del trabajo del equipo de gobierno, como ustedes hacían de forma insidiosa y constantemente cuando había otro tipo de gobierno. Lo que no se puede usted es molestar tan fácilmente cuando desde la oposición se le dice, pues cumpla usted esto que dijo, simplemente reconozca que bueno, por el motivo que sea, no lo ha terminado. Y lo que no entiendo es, vamos a ver, allí no está el vallado de protección, allí no están los merenderos, allí no están los baños, eso no está terminado. No entiendo cómo, por esa especial susceptibilidad que parece que tiene últimamente, puede votar en contra de que se termine un proyecto que ustedes mismos han planteado. Es que no tienen coherencia no tienen coherencia en absoluto. Otra cosa es que digan, es que expliquen públicamente, mire ustedes, han habido este problema, este, este, y todavía no lo hemos terminado. Pero nuestra idea es terminarlo. Pero votar en contra, porque desde la oposición se le está exigiendo que termine las cosas que promete, yo creo que la memoria la tenemos un poquito, un poquito no sé, a, a, nuestro, a nuestro antojo. Nosotros sí vamos a apoyar esto, porque lo que dice es que se termine, ese proyecto y que se termine evidentemente pues lo antes posible, nada más. Señor Pirs. Sí, vamos a ver. Uh, aquí tirarnos los trastos a los unos a los otros, porque somos del PP o Ciudadanos, o, o PSOE, para un tema así. Yo creo que en el fondo de la cuestión estamos todos de acuerdo. En el fondo de la cuestión estamos todos de acuerdo. Necesitamos en COIN más espacios verdes para la ciudadanía. Es un hecho, es un hecho que COVID no tiene parques. O los parques que tiene. Bueno, eh, a ver, yo esto lo he dicho muchas veces, la gran mayoría de la gente saben qué parque usan o usan el parque de Sierra Gorda, que no está hecho por el ayuntamiento, o se van a Cártama. Es decir, efectivamente, digamos, nosotros estamos proponiendo y de hecho el mismo Partido Popular, el equipo de gobierno, eh, anuncia parque. Eh, y porque falta en Coin En Coim no hay parques para, para lo que es... Parques que nos merecemos y la ciudadanía se merece. Y que incrementa el, el, la calidad de vida de nuestros vecinos. ¿vale? Yo creo que es una cosa positiva. Y si, se puede, y si se recuerda cada X meses de que esto se tiene que trabajar, en esto se tiene que trabajar, pues oye, yo creo que bienvenido sea. ¿Sí? Yo no creo que esto sea un tema político, digamos, de, porque es del PP o del PSOE o no sé qué. Con lo cual, uh, no creo que deberíamos estar peleándonos porque, requerir, porque porque parte de la posición requiere zona, más zonas verdes, en serio. Y nuestro voto siendo siendo favor, pero vamos, sin, sin, ninguna, sin ninguna crítica de los de su trabajo o, o lo otro. Lo único que es recordar que en Coim es una cosa que hace falta y que es necesaria. Y vuelvo a decir, y se lo he mandado ya que no lo puedo compartir por aquí, eh, les he mandado a, a los grupos de WhatsApp que tenemos las fotos de las, de, de, las, de las parcelas que están totalmente descuidadas y que se han hecho, se han hecho hace algunos días. Eso también es una realidad. Yo se lo he mandado a, su, a, su, a los grupos de WhatsApp para que lo puedan revisar por ahí. Con lo cual yo creo que sí. Nuestro voto seguirá siendo a favor. Bueno, vamos a ver. Eh, señora man yo no estoy sensible. Soy una persona sensible, aunque sea del PP, puedo ser sensible. Y hasta incluso hombre, puedo ser sensible. Vamos a ver, realmente es que lo que viene aquí en la moción y lo que se ha debatido aquí en este pleno y viene a reflejar, por supuesto, es que no se ha hecho absolutamente nada allí. Y de hecho se ha dicho, se ha dicho, no una, en dos ocasiones en este pleno. Y claro, eh, aquí incluso viene eh, que si se cumpla con las condiciones de higiene, de limpieza, eh, se vuelve a reiterar que no se ha hecho nada en los últimos años, eh, yo no estoy en absoluto, de acuerdo con lo que con lo que se está diciendo en este tema. Porque al final, incluso cuando se lee la moción, eh, se sobreentiende que allí ni se ha hecho nada, que se ha vendido y que no se ha hecho absolutamente nada. Y es algo con lo que no estoy en absoluto de acuerdo. Y al final lo que queda es el documento. Y cuando se firma una moción, cuando se aprueba una moción en el Pleno, lo que queda es este documento, donde dice lo que dice. Y la frialdad del papel. Porque no aparece en el acuerdo de Pleno, no aparece los discursos ni las intervenciones que tenemos aquí. Por lo tanto, yo viendo el documento que se aprueba o que se aprobaría si apoyáramos este documento, no estoy en absoluto de acuerdo. Y por eso, sinceramente, me ha ofendido. Quizá a lo mejor... Bueno, me ha ofendido, no, no me ha ofendido, me ha extrañado, mejor dicho, más que ofensa, no me lo tomo una ofensa ni por supuesto, me ha extrañado que venga una moción, porque en todo caso podría haber sido una pregunta, bueno, ¿cómo va el avance del parque fluvial? No es... Nosotros queremos que se proceda al acondicionamiento... Pues si es que ya se está haciendo, pero si es que efectivamente se dijo hace un año y no hemos parado de actuar allí, si es que los jardineros van allí cada dos por tres, los barrenderos van a cada dos por tres a limpiar la zona verde que hay allí también, van a limpiar las cañas, a curar las cañas, van a limpiar aquello, está, hemos montado la tubería de saneamiento de aquello, hemos quitado el agua o sea, es que estamos actuando, por lo tanto entiendo que esta moción no tenía ningún tipo de sentido y por eso por lo que digo que, que, no, la, que no la entiendo y por la que nos vamos a montar en contra. Que evidentemente la oposición está para controlar el equipo de gobierno, por supuesto, pero que entiendo que una moción, esto no era para una moción en absoluto. Simplemente es lo que, es lo que, quería, lo que quería añadir. Sí, señor Rojas. En primer lugar, eh, se quedó antes en el tintero en relación a la portavoz de delante Coim, que había manifestado el tema de... Eh, del establecimiento del horario de cierre y apertura. Esto fundamentalmente lo poníamos porque eh, la zona más alta de, de, bueno, de lo que sería el parque fluvial tiene entrada por un callejoncito que entra desde calle Azarquía y allí actualmente hay un parque, si se le puede llamar de esa manera, porque bueno aunque el equipo de gobierno está allí todos los días, estuvimos un año, las farolas estaban sin cristales, siguen estando, las papeleras estaban rotas, siguen estando y aquello sigue estando exactamente igual, pero bueno, están allí todos los días. Pues en esa zona del parque pega literalmente con las viviendas